hemos visto es que continúan las estructuras en las regiones, en las localidades, los testimonios de las, de las personas, las dinámicas que ocurren, los paros armados, están diciendo todo lo contrario, eh, el no dejar por ejemplo que actúen incluso instancias estatales o leyes como la ley de 1448 de víctimas y restitución de tierras y tener una oposición tan fuerte y no solamente oposición política, que sería la, la oposición, digamos, legal, sino que hay una oposición armada y legal a ese tipo de aplicaciones de, de política pública. Eso ya está diciendo que el paramilitarismo no ha muerto, el paramilitarismo está vivo y está vivo como proyecto político, proyecto armado, proyecto social y económico. Infortunadamente, hay que profundizar mucho más la desactivación del paramilitarismo en Colombia donde puede estar abriendo eh, unos escenarios de construcción de paz, como lo está haciendo este gobierno, con los diálogos, y a la vez eh, funcionarios que estén jugando a otras a otras dinámicas. Es posible que eso suceda esa combinación, es, es, la complejidad de un gobierno es también alta, más la de un Estado todavía, eh, un estado mucho más complejo. Entonces, la influencia de estos proyectos políticos ilegales, claro que tienen influencia, pero no podría decir que esté totalmente manejado, que esté totalmente cooptado, no, porque eso es eso no es una realidad tampoco... Eh, digamos eh, concreta que suceda, no allí hay tendencias en el Estado, hay tendencias en los gobiernos, el paramilitarismo seguramente como, no solamente como proyecto armado, sino como ideología, como ideología política, como, como acción económica, influye en nuestra sociedad y lo que estamos tratando de hacer con los diálogos de paz, incluso con el diálogo que se hizo con el paramilitarismo en el tiempo del presidente Uribe pues uno esperaba que se hicieran unos uno, uno resultados mucho más consistentes de la desmovilización de la, pero le, le, le falta mucho trabajo todavía a, a que eso se aplique, ¿sí? ahí está la ley de justicia y paz, aplíquese la ley de justicia y paz, a fondo incluso mejoresela, porque esa es una actividad que se debe hacer hay que desmontar también el paramilitarismo a partir de la política pública que el mismo Estado ha pues, decidido ejecutar